saludos, estimados y estimadas. En este breve video les mostraré cómo dividir la pantalla de su teléfono inteligente Android y poder apreciar dos aplicaciones al mismo tiempo en la pantalla. Primero, debemos tener un dispositivo móvil inteligente. En este caso, tenemos un celular Sony con sistema operativo Android. Luego, Debemos desbloquear la pantalla para acceder a todas las funciones y aplicaciones. Una vez que se ha prendido, podemos observar las diversas aplicaciones presionando el botón del centro para acceder a todas las aplicaciones. Si presionamos nuevamente el botón del centro, volverá al espacio de escritorio del teléfono celular. En el botón de opciones, en este caso mostrado a la derecha, en otros aparatos se sitúa a la izquierda. Podemos acceder a las últimas aplicaciones abiertas. Si lo presionamos por unos segundos, adopta la forma de barras paralelas, así podemos seleccionar otra aplicación para abrirla de manera conjunta en la misma pantalla podemos elegir dos aplicaciones e intentar verlas ambas al mismo tiempo. Tomen en cuenta que algunas aplicaciones no son compatibles con el modo pantalla dividida. En este caso, tenemos la aplicación Google Chrome abierta en la parte inferior. Y en la parte superior de la pantalla podemos colocar otra aplicación. También, podemos intentar girar el dispositivo móvil inteligente para que se pueda apreciar la pantalla dividida de manera horizontal. Presionando el botón de opciones por 3 segundos, podemos cambiar entre el modo pantalla completa o pantalla dividida. También podemos sostener una videoconferencia o llamada en lo que gestionamos otras informaciones en otra aplicación abierta, justo al lado de la pantalla en la que estamos conversando. En este caso, se puede ver cómo accedo a una videoconferencia. Aunque no hay nadie del otro lado de la llamada, solo estoy mostrando que sí se puede ejecutar dos aplicaciones al mismo tiempo en el mismo dispositivo Android. Muchas gracias por ver y compartir estas informaciones. Si luego de visualizar este video instructivo, tiene dudas, me puede escribir aquí mismo su comentario y con gusto le atenderé. Hasta pronto.